Qué gusto, qué gusto estar aquí con todas ustedes esta tarde. ¿Y quién puede dudar que la mujer es el pilar de la sociedad mexicana? Vamos a apoyarlos como nunca. Vamos a trabajar para que el PRI gane las próximas elecciones y que ustedes tengan como representantes a los mejores hombres y a las mujeres de este cuarto distrito. Yo les quiero pedir que confíen y que lo mejor está por venir. Esta elección la vamos a ganar las mujeres. Las mujeres van a ser el centro y van a ser el eje del próximo gobierno de la República. Todos somos importantes, todos somos iguales. Aquí nadie es más ni es menos. ¿Quiénes la certeza? de que esa